Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Gobierno de España.